Balú o chachafruto, el árbol del frijol grande. Eritrina edulis, nombres comunes. mompas, chachafruto, bucare montpaz, chacha fruto. Montpaz, poroto, frijol mompas, bisonai, balsui, balui, balú, cañaro o pajuro. Es una de las 115 especies de leguminosas fabáceas pertenecientes al género Erythrina se encuentra en Sudamérica, principalmente en los andes centrales en el perú y ecuador es un árbol con ramas espinosas pubescentes que alcanza hasta 14 metros de altura 7 metros de diámetro de follaje. Hojas alternas pinadas con tres foliolos. El terminal más grande que en los laterales caducas en las ramas. En floración, inflorescencias con dos o tres racimos terminales o axilares, largamente pedunculados de 30 a 45 centímetros de longitud soportando muchas flores rojo-anaranjadas, vainas marrón oscuras, suleñosas, de 8 a 30 centímetros de largo, con contriciones poco profundas. Distribución y hábitat, originario de los andes tropicales, prospera entre los 1.200 y los 2.600 metros sobre el nivel del mar y requiere entre 1.500 a 2.000 milímetros de lluvia al año. Se cultiva especialmente para la alimentación, ya que se tiene un frijol gigante de 2 a 3 centímetros de largo. 1.5 a 3 centímetros de ancho y 3 centímetros de grueso que tiene 23% de proteínas. Exacto para el manejo industrial en la producción de harinas, fritos, dulces, encurtidos, potajes y concentrados. Registra una alta productividad florece y frutica entre los 3 y los 4 años y alcanza máxima productividad entre los 6 y 7 años, hasta 36 toneladas de frijol por hectárea, 400 árboles por hectárea, 5 por 5 metros. <música> Historia. Ya era cultivado por los pueblos originarios de la Había Yala, por ejemplo, por los Incas, desde antes de la llegada de los europeos. También se encuentran variedades silvestres. El ejemplar más antiguo que se ha registrado se encuentra en Cusco, Perú. El chachafruto, también llamado avijuela, nupo, poroto, gualaui, pajuro, sacha poroto, nopas, frisol, calú, zapote de cerro, anteporoto, frijol de monte. Es un árbol nativo de América, de color marrón oscuro, árbol de aproximadamente 25 metros de altura. Los frutos promedian de 5.8 0 a 4.0 centímetros de largo por 3 a 4 de ancho. Los cotiledones son blancos. Se ha calculado que 8 vainas completas pueden pesar un kilo. Se consumen sancuchados o fritos en tortas, arepas, merengadas, helados, jugos, coladas, natillas, mermeladas, dulces, conservas, papitas fritas, etc. de sabor agradable y gran valor nutritivo. Las semillas se asemejan a los frijoles. No es aconsejable consumirlo en exceso, es indigesto. En este nuevo apartado te explicaremos en detalle sobre el Chachafruto, propiedades y beneficios para tu salud. Este frijol maravilloso además de ser totalmente comestible para el ser humano y todos los animales y de poseer 23% de proteínas es valorado tradicionalmente en los Andes tropicales, de donde es originario por sus atributos medicinales entre los que resaltan su aplicación como regulador de la función renal, chiribolla, colesterol, problemas de tránsito intestinal, estreñimiento gran, poder laxante, hipertensión, problemas cardiovasculares, controla los niveles de azúcar en sangre, anemia, favorece la formación de glóbulos rojos y blancos, también el estrés. Esa cantidad de proteína equivale a la del huevo y su calidad está muy por encima del frijol, la lenteja, el haba y la arveja. Para completar tiene contenido importante de potasio y es bajo en grasa. Para una dieta tan baja en proteína, eficiente y fácil de absorber como la humana, y más en un país como el nuestro, donde la comida tradicional incluye tantas harinas, el chachafruto resulta ser una excelente opción, sus usos se extienden a los medicinales especialmente como regulador de la función renal. Además, es un buen amigo del ambiente. Sus raíces ayudan a estabilizar el suelo en orillas de ríos y quebradas y también lo fertilizan al fijar nitrógeno. Tiene un alto contenido proteico también en sus hojas y vainas, por lo que es usado como forraje de alimento de animales. Cada una de sus partes puede ser aprovechada. Lista de propiedades del chachafruto. Es una leguminosa, se conoce como frijol de árbol. Tiene un alto poder proteico, 21% de proteínas y 51% de carbohidratos. Los especialistas afirman que su proteína es de mejor calidad nutricional que la del frijol, lenteja, haba, garbanzo y arveja. Las hojas y las vainas son un alimento para animales. El contenido proteico es superior al del Pasto. El fruto mejora la lactancia, contenido nutricional, grasas, carbohidratos, fibra, calcio, fósforo, hierro, vitamina C, diamina, riboflavina, niacina, proteína, y almidón ayuda en el control de la osteoporosis, regula la función renal, es un muy buen repaso de la carne en el caso de personas o pacientes vegetarianos, ya que el chacha bruto tiene un alto contenido de proteínas y vitaminas B12. ayuda en la alimentación en casos de desnutrición y pacientes con cáncer. Es una alternativa maravillosa para deportistas de alto rendimiento. Remedios caseros para la irritación de los ojos, el agua del cocimiento de sus flores para la cistitis, el agua del cocimiento del fruto. Para deportistas de alto rendimiento, se calan los frutos con miel o panela. características su color amarillo claro parecido a la papa y la suavidad de la masa que se obtiene cuando las semillas es cocinada se pela y es molida lo hacen de fácil manejo se le puede dar el sabor que queramos de acuerdo cómo se preparan los mismos alimentos que se elaboran con masa de maíz y con papas tortas de sal y de dulce coladas sopas natilla dulces y encurtidos La firmeza de la harina que se tiene cuando la semilla se pela, se corta en lajas y luego de que se le agrega un antioxidante y es molida, la hace ideal para la preparación de harinas y como fuente de sólidos para la preparación de yogures y helados. Contraindicaciones. Hasta el momento no existe ningún tipo de evidencia que muestre que el consumo en cantidades adecuadas de chacha fruto genere efectos adversos o secundarios en las personas que lo consumen. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.